Muy bien, pues arrancamos esta noche de show y lo vamos a hacer dentro de las instalaciones nuevas de Dormitienda, que ya las hemos presentado, pero señores, esto sigue creciendo. ¿eh? Voy a dar la bienvenida, por supuesto, a la guapísima Mónica Dual. Buenas noches. Hola, Natalia, ¿qué tal? Pues muy bien, Mónica, encantada, tú sabes siempre de visitarte, porque me encanta estar aquí, porque es un lugar muy cómodo, porque se respira algo muy bonito aquí dentro, y es que Dormitienda sigue creciendo. Pero esto me encanta decirlo, Mónica, uh -huh. porque fíjate que cada vez que nos reunimos y que hacemos entrevista, tenemos siempre algo más para contar y tenemos siempre novedades y tenemos siempre buenas noticias, que eso es muy agradable. Pues sí? así es, la primera es que, bueno, como ah, ya sabéis, estamos aquí en las nuevas instalaciones de Dormitienda son. y la verdad es que estamos disfrutando muchísimo oh, porque son súper confortables sí. eh, y bueno, todo lo que es nuevo oh, y, y de repente sí, pues, pues te cambia un poquito, no, ¿verdad? Eh, estrenar despacho... Eh, y, y bueno, no solamente yo, sino todo mi equipo, es. pues la verdad es que estamos todos ya muy contentos. Están todos aquí, ¿no? Pues están eh, prácticamente todos. todos. Eh, la bien. semana que viene ya sí. vienen dos personas que faltan, porque claro, tener en cuenta que hemos llevado mucho tiempo en nuestra ah, fábrica sí. en Alginet, eh, claro. en las propias instalaciones de, sí. de fábrica y claro, eh, pues claro, cuesta un poco cuesta, hacer el, claro el cambio, sí. pero la verdad es que estamos todos muy muy contentos y luego sí. pues bueno son unas oficinas preciosas, preciosas. que están súper bien decoradas preciosas. con nuestra interiorista es Denka que nos ha decorado oh, qué eh, todo y la verdad es que, que estamos súper, súper contentos, a así gusto, que muy bien. A gusto, Aquí y... salen nuevos proyectos por claro, estás tan inspirado, <risa> <risa> ¿verdad? Yo los pajaritos de mi despacho oh, qué bonito, y tengo aquí, aquí Mira, este relax. La verdad es que tienes un despacho maravilloso, como podéis ver, hoy estamos en otro rincón porque es que es sí. gigante, es que la es entrevista anterior sí, la habíamos <risa> sí. hecho en otro sitio, pero bueno, esto da de sí, es que esto mm -hmm. es precioso, de verdad, y además hemos hecho un mini tour que yo os había dicho que no sí. os había enseñado todo, pero próximamente será. Mm. Y tú nos vas a guiar. Yo Monica, salé de, de guía bonito. en el tour. Ay, sí, me sí, encanta, sí, sí. me encanta, claro que sí. Bueno, pero poner la atención porque siempre contamos que tenemos nuevos productos que está dormitienda siempre a la vanguardia y esto es así. Pero primero rebajas porque estamos en fechas importantes, Mónica. Que... Bueno, estamos en las fechas yo creo que sí, sí, más sí. importantes de, de ah. todo el año porque claro la, la campaña de rebajas, no? imaginaros en dormitienda que durante todo el año tenemos estos súper descuentazos porque sabéis ¿Cierto? que lo más importante es que somos fabricantes bien, y bien, nuestros productos bien. son directos de fábrica, eso es, eso es fundamental. fundamental y también da mucha confianza porque además nos adaptamos a nuestros clientes siempre. en cuanto a medidas, estamos siempre innovando Del y que. siempre sacando eh, nuevos modelos, ya sabes lo inquieta que soy yo, que te lo digo muchas veces, pero es verdad, no, y me he puesto bien. los pajaritos para un poco, un poco ahí, ¿no? para un poco equilibrar, pero bueno, seguimos con esta sí, época bien, tan bien. importante, que son las rebajas, muy que es el bien. momento de cambiar nuestro equipo de descanso, de renovarlo, que además con el estilo de vida que llevamos todos ¿Eh? es tan importante descansar, que a veces hablamos, es que yo no duermo muchas horas, pero descansas oh, bien, descansas. porque claro, el descanso es, es igual, ¿eh? lo más importante. Pues estábamos con descuentos de hasta el 60%, como hablamos en, sí, sí, en la, sí. la última vez, pero estar muy atentos, porque esto es único, o sea, nunca hemos hecho el descuento de hasta el 70 70%, Mónica. 70%, o sea, hemos tirado la casa por, por la, la ventana, ventana. literalmente. Vamos. Este lunes, este lunes sí. empezamos en todas las dormitiendas, en wow. toda España con descuentos de hasta el 70%. El 70% Entonces, hay productos que tienen ese 70 y que hay que acercarse a DormiTienda es. porque siempre es interesante algún producto que te pueda cuadrar, que anteriormente tenía un descuento Fíjate. menos rebajado y que ah, ahora bueno. es una gran oportunidad. Mm. Ya no solamente para colchones, que sabéis que disponemos de un montón de modelos, o sea, desde Como colchones nadie. naturales, Como nadie. Eh, con lana, <risa> con algodón, oh. con látex natural, eh, desde 99 euros hasta 900 euros, Imagínate. pasamos por todas las medidas, pero también es muy importante el canapé, tal cual los canapés que ¿Y además… qué útiles son? Bueno, yo que <risa> nos hemos cambiado de casa y, y la Total. verdad es que la casa, eh, pues claro, lógicamente te la haces ya pensando en los armarios y todo. Claro, todo, pero, pero no. oye, no sabéis, los canapés abatibles lo bien que van, porque solucionan es que una te, solucionan, ¿eh? te solucionan muchísimas muchísimo. cosas y te dan muchísimo espacio Mucho. porque cabe un montón de ropa y un montón de cosas que a lo mejor no usas tan a menudo. Y luego también con el, los pistones hidráulicos que abres con mucha facilidad, que no te cuesta, no, no, no, no haces esfuerzos y son maravillosos. Y luego también por otro lado las almohadas. Siempre lo decimos, Natalia, que siempre, siempre lo, lo decimos. decimos. Pues ahora es el momento. Ahora Ideal. es el momento no solamente de cambiar el colchón, que tan necesario es en nuestras vidas, siempre. sino también de aprovechar y todos esos productos que a veces le damos menos importancia, porque siempre a mí la gente me dice, tengo que cambiar el colchón, pero miremos cómo tenemos la base, porque la base es fundamental, fundamental. para la vida útil del colchón. Si el colchón está en perfectas condiciones, porque lo compras nuevo, pero la base la tenemos no un poco hundida, la tenemos un poco desgastada, pues ese colchón va a adoptar la forma de una base que ya no tiene, eh, no están las óptimas condiciones y la durabilidad del producto, la vida útil, la vamos a reducir. Por lo tanto, fijaros también en las bases y fijaros muy bien también en las almohadas. Atentos, y qué importante una buena asesoría, lo que tú sí. nos estás haciendo ahora en este momento, sabemos que además también lo podemos obtener en cada tienda dormitienda, sí. así que eso me parece fundamental, Mónica, porque sí, desconocemos es, es muy importante tema, y además, Natalia, sabes que vamos a empezar con charlas sí, que vamos a dar sí. a nuestros clientes en cada dormitienda, ya haremos las una convocatorias, maravilla. para que la gente sepa... ¿Cómo seleccionar un buen equipo de descanso? Muy bien, muy lo compren bien. ya donde lo compren, pero que la gente... Saber, saber del Hombre, tema, Hay que comprarlo en la vivienda. ¿eh? Eh, por supuesto. Pero bueno, que, que al final se hace sí, con la finalidad sí, sí, de que sí. la gente esté asesorada y que la gente sepa qué tiene que tener en cuenta. A la, a la hora, hora de... de escoger un buen equipo de descanso y una buena almohada, una buena almohada, perdón, con la firmeza óptima para descansar. Óptima. Fundamentales conceptos y criterios que tenemos que conocer porque qué importante es. es rendir el día, señores, después de un buen descanso, que no es lo mismo, ¿eh? que no funcionamos claro. igual, que nuestra cara no es la misma. Y el carácter, el, Natalia, el, el, que claro, cuando Monica. estás cansado y no has dormido bien, ah, hoy, todo, te, todo te afecta te muchísimo más te doble, y todo te cuesta te el doble y todo eh, pues sí. lo gestionas peor a nivel todo, también todo, de, todo. De, de, de cómo lo afrontas, pero bueno, como decíamos, el momento es ahora. Es ahora. Descuentos de al 70% Oye, es una maravilla. Fíjate o sea, que que, que, que, bueno. que la verdad es que vale muchísimo la pena. sí si no, Mónica, pero es que claro, tú dices, al ser fabricantes os podéis permitir este tipo de, de ventajas al cliente, claro. me parece fundamental, o sea, claro. que, ¿cómo, no, cómo no cambiarlo todo, cómo no renovarlo <risa> todo, pero claro, si las posibilidades están, Mónica. Mm. Simplemente sabiendo un poquito no y asesorando, ahí, a ca casa nueva. Así es. De, Descanso nuevo. Descanso nuevo que, que es además nos cambia sí. la vida, os no, lo, puedo, sí, sí, os lo sí, sí. puedo asegurar. Aseguro que sí, aseguro que sí. Bueno, estás guapísima después de tu viaje, que <risa> ha, <risa> sido <Gracias. impresionante. risa> sí. ha sido impresionante. Sí, sí. Así un viaje sí. familiar, pero sí, bonito, la verdad Monica. es que relajante. Y además, yo en los hoteles me tenías que ver, o sea, pidiendo la almohada, <risa> metrás la almohada. No, están los de LaTeX, están los <risa> no sé de Imagínate. qué... Imagínate. Se, se lleva todo, no el sí, trabajo. Sí. No, pero no, aunque vas a hoteles que tienen camas fantásticas, pero que realmente. Por eso yo insisto tanto, porque sabes que yo para mí. Es muy importante la almohada sí, y bueno, cuando tienes algún problema cervical, mm. como, como es mi caso, claro. pues la verdad es que, lo y que lo te notas. puede mmm, dañar mucho... Eh, ...pues para los dolores de cabeza y seguro. los vértigos y demás... ...cuando no descansas con una almohada seguro, eh, seguro. adecuada, desde luego que sí. Pero bueno, decíamos detrás de cámara que hoy día hay sistema para todo... ...así que simplemente hay que sí. conocerlo, preguntar por ello y sí. saber estamos nada siempre innovando los porque fabricantes. es verdad, es, es verdad. verdad. Soluciones hay, Mónica, así que... ...bueno, pues oye, encantada de visitarte otra vez... ...que cada vez Igualmente, que vengo son más y más rebajas y más noticias buenas... ...y me gusta Siempre esto. tenemos cosas que contar. Siempre, siempre. Esperar el tour próximamente porque es que esto es tan bonito... Que merece la pena. Bueno, lo poquito que hemos enseñado ya ha tenido uh -huh. mucho éxito, Mónica, tú lo sabes, ¿Qué La maravilla. verdad es que está bonito. Pues nada, sí, mucho, me alegro mucho, mucho de verte y, y, y nada, y aprovechar gracias. ese descuentazo de hasta el 70. Ahora, eh, ahora, a partir del lunes, señores. Bueno, pues muchas gracias, guapísima gracias. hasta la próxima. Hasta luego, entonces. Natalia, gracias. Vosotros no os mováis que tenemos todavía mucho más en moda, sociedad y tendencias aquí en el show de Natalia. Seguimos.